Muy bien, mis amigos. Cinco variantes hay del COVID. que Cinco circulan en la República Dominicana. Yo sabía que no nos íbamos a quedar atrás. Mientras otros descubrían una y dos. Nosotros cinco. Incómodo. Aquí todo es lo mejor. Lo mejor y más mucho. Ay, mi madre. Muy bien, señores. El Ministerio de Salud Pública confirmó este miércoles que en la República Dominicana circulan cinco variantes de COVID-19 que fueron identificadas en cuatro demarcaciones. Según el director de Epidemiología Ronald Skiwitz, estas variantes no representan un peligro, ya que es normal que los virus muten y cambien. Skiwitz indicó que el Salud Pública cuenta con una vigilancia sentinela de las cepas circulantes y a partir de febrero envían entre 60 y 70 muestras fuera del país para que se realice una secuencia completa del virus. Espaillat, La Altagracia, el Distrito Nacional y Santo Domingo son las demarcaciones donde circulan las variantes. El epidemiólogo indicó que no todas están en una sola zona, sino que están distribuidas entre cada una de ellas según las autoridades de la República Dominicana y del Ministerio de Salud Pública. Eso es lo que tenemos en la República Dominicana. Cinco eh, diferentes cepas, ¿no?, o mutaciones del virus del COVID-19. Buenos días, Francis Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días, eh, amado, y el yan, amable televidente. Agradecerle a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Gracias a ustedes porque nos permiten llegar a sus hogares. Yo soy Francis Rodríguez. ¿Ya campó? Sí. Pero meteorología dice que, que va a seguir la cosa. Pero bueno, a propósito de las cinco cepas, Francis, ¿qué tú opinas? Bueno. <risa> Una bueno. pregunta. Yo escuché, ¿quién es que da ese dato? Es Kiwis, es el, el, el, el, el eh, epidemiólogo de, de, de, de, de Estados Unidos. No, no, no, no, es un epidemiólogo Ronald Kiwis. Sí, sí. Pero es americano. <risa> no, a lo mejor es un dominicano, Inglés. ¿verdad? Con familia inglesa. Exacto, okay. que se ha nació aquí. No sé, no lo conozco. Eh, director de Epidemiología, Ronald Kiewicz. Y eh, Mira, yo venía pensando, si la República Dominicana no ha propiciado el que para venir aquí vengan con la información de vacunados, uh -huh. digo, o, oh, perdón, de haberse hecho la prueba antes de tomar un vuelo hacia República Dominicana. Sí, yo entiendo que sí, entiendo que están exigiendo eso, de incluso de aquí para allá se exige. Bueno, Estados Unidos puso sus reglas, sí, ahora, sí. y los demás países si no lo, en, lo si tienen. Si no entran con vacunas, vacunados, hay problemas. Entonces, yo eh, yo quiero conocer ese dato, le estaré preguntando, a, será a, Luis, a Luisito Rosario, porque en una isla del Caribe, no creo que haya más trasiego de personas que en Sudáfrica, Europa, Brasil, que son los lugares, y Japón. Reino Unido. Reino caso, Unido. No puede ser que República Dominicana sea tan, tan especial. Ya yo me estoy pareciendo, se está pareciendo como a Mónaco que es un pedazo de, de territorio de unos mil kilómetros cuadrados o mil y pico de kilómetros y, y trasciende porque allí radican o, o, o confluyen millones de personas en, un, en una semana, ya sea visitando, ya sea... Entran y salen. Y República Dominicana se estrena siempre. Este terruñito se estrena con lo bueno y lo malo, entonces yo digo que nosotros tenemos que a pesar de que tenemos una apertura de turismo, debemos poner reglas, aperturar los, los puertos o las fronteras, ya sea aérea o marítima, debe tener ciertas restricciones y ciertas características de previo entrada. Obviamente que las pruebas se están haciendo es a la llegada en lo que yo tengo conocimiento de República Dominicana yo creo que más expedito que vengan con su prueba realizada en el lugar de donde parte o de donde embarcan y, y, y si encuentran a una gente con el covid en una prueba de esa que le hacen qué van a hacer con no ellos? deben deben hacer deben inmediatamente 15 días, 15 días. automáticamente ponerla en cuarentena entonces lo que no se sabe es dónde cómo ¿Y en qué lugares mutó? Entonces, esas son de las cosas Creo que... Es Kiwitz, en la pantalla a tu lado. Está eh, ah, ok. Parece que es un, a lo mejor es descendiente de inglés. Eh, uh -huh. Se bueno. casó con una morena dominicana. <risa> Entonces, ya sabemos que la mutación va, dirigir, va identificada en la proteína S, que es la que produce eh, la característica de corona o de... O de eh, filamentos no te complica la vida sí, eh. sí, sí, filamentos que con palabra, Exacto. Que la gente te va a entender sí, Pullita, ¿sí? Puñita, la, la, la puyita que, la que, la que <risa> tiene que es lo que permite adherirse, <risa> adherirse es decir lo que permite agarrarse por eso es que es tan importante lavarse las manos tener las previsiones no tocarse la cara cuando ya estamos uh -huh. en este proceso uh -huh. Y automáticamente si lleva un poquito de, de alcohol, echarse alcohol. Entonces, lo que esto significa es, y mi preocupación, si será, si esta propagación es más fácil que la anterior, es más rápida. La segunda eh, interrogante, ¿esto causará más otras manifestaciones que hasta la fecha no se ha detectado en o se magnifica con lo que ya sabemos cómo se manifiesta el COVID en principio, si estas cepas tienen otras características de reacción en el pueblo. Entonces, lo grave de esto es que también no sabemos si la vacuna que tenemos a la fecha contrarrestan, eh, contra, eh, es decir, contrarrestan la efectividad, de este si de tú esta le, si tú le preguntas al gobierno qué te va a responder el gobierno no creo usted lo estoy haciendo la pregunta bueno yerjan pues yo, yo te tengo un regalito miren señores dijo este señor ronald eh, Kiwitz ronald Kiwitz eh, epidemiólogo ¿Quién? Que no sabemos de dónde el diablo sí. americano Él dice que, no, que las variantes no representan peligro para la República Dominicana. Ah, Pero yo quiero preguntarle a Ronald Kiwis cuándo llegaron esas, esas variantes a la República Dominicana y cuándo se hicieron los estudios eh, eh, correspondientes para él decir eso que está diciendo. No, lo, eh, se explicó que ellos envían de entre 60 y 70 muestras de manera permanente a, al exterior Ajá. para analizar. Sí. Eh, para darle seguimiento es como si fuera vigilancia okay. epidemiológica. Está bien. Con pero el virus entonces han detectado. Eso? No sé. No. Si él lo dice. Porque de, el, deben tener tiempo porque en eso. El presidente del Colegio Médico hace tres días dijo que aquí no había variantes. Significa que no tenían la información, ¿verdad? Y se supone que si se están haciendo los estudios correspondientes, por lo menos de sospecha, uh -huh. se sabía. Ah, pero yo le tengo otro regalito. Mira, Caer. Dice el ministro de Salud Pública que aquí posiblemente habían variantes de este noviembre y que las muertes, pero mírenlo aquí. Bueno, Entren, eso, eso, eso está en, en el diario libre, mírenlo ahí. Lo dijo. <ríe> lo dijo. Lo dijo el ministro de Salud. Que posiblemente los fallecimientos de enero, febrero y marzo, es un aumento que hubo, que no fue aumento nada, sino que, que tenían muerto guardado, se deben posiblemente... Dice, aumento de fallecimientos por COVID-19 podría obedecer a una circulación de nuevas cepas. Pero cuando usted se va al detalle, vamos a buscar el detalle, dice aquí, Daniel Rivera teorizó el martes que dos cepas del coronavirus circularon en el país en noviembre del año pasado, por lo que se estima que el aumento de las muertes reportadas ahora por la enfermedad podrían estar asociadas a esa nueva realidad. Dígame usted, amigo televidente, si eso no es una mayúscula contradicción, que una persona, que un epidemiólogo, ¿verdad?, eh, de, de aparentemente del gobierno, te diga una cosa y el ministro de Salud Pública te diga otra, totalmente contrapuesta. Eh, yo creo que se está relajando demasiado con, con la información en la República Dominicana y tenemos que tener cuidado con eso. Y si fuéramos un país organizado de verdad, le exigiéramos al ministro de Salud Pública que explique eso. Hoy debería estar en el paredón eh, eh, explicando esta contradicción que tienen ellos como autoridades y explicando cuándo entró aquí esa, esa cepa y, y cuándo se, se hicieron esos descubrimientos, cuándo llegaron esos análisis, ¿verdad? Eso, eh, esos resultados de esos estudios que dicen que aquí hay nueva cepa. ¿Y por qué cinco? Porque en ninguna parte del mundo yo he escuchado cinco eh, variantes del COVID. Bueno, Japón, Sudáfrica, Brasil. ¿Pero cuántas? Inglaterra. Eh, Inglaterra. Pero, cua, Van ah, cuatro. Pero pero en, en esos Mira. países. Pero Mira. eso fue Entonces, que preguntando. ¿Por qué lo grave para acá? Es, este es el mejor país del mundo. Oye, lo grave de todo es, lo grave de todo es Señores. que UNIBE, un, IBE, eh, un Ipe, epidemiólogo, director de un departamento en UNIBE de, de epidemiología, investigación, de, investigación, de investigación, dice micrologos. que desde noviembre aquí hay eh, eh, una, una, una cepa nueva del COVID-19. Lo dijo salió en la prensa, nosotros se lo preguntamos ayer, ayer fue que entrevistamos a, al, Waldo, Arias. a Waldo Ariel bueno, pues ayer se lo preguntamos a Waldo Ariel bueno. Y él dijo, y él, dijo él debía haberlo dicho con tiempo. Y esto, Waldo Ariel, porque ahora este hombre está diciendo, el Skiwis, este sí. señor Skiwis, está diciendo que desde hace tiempo vienen dándole seguimiento ahora, y que envían oye, envían 60 y 70 muestras fuera del país para analizarlas cada cierto tiempo con la finalidad de hacer lo que se llama vigilancia epidemiológica. Lo que quiere decir... Que el descubrimiento de esas cinco cepas no es una cosa de ayer. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O no nos están diciendo la verdad, o no nos están diciendo la información completa, o aquí todo el mundo está comiendo bola, desde el gobierno hasta la ciudadanía. Entonces, no, el, una, una nación, una sociedad que ha elegido unas autoridades para eso, es para que nos gobiernen, no para que hagan para que anden metiendo la pata y anden, oye, el desorden en términos de información que hay en este país, se ha magnificado con, con, con este equipo, sobre todo el equipo de salud pública. Es terrible, es terrible lo que está sucediendo. Oye, uno no sabe a qué atenerse porque un día te dicen una, una vaina y otro día te dicen Mire. otra. Entonces, hay tanta gente dentro de este tinglado, es. dentro de este tinglado, incluso incluyendo el, el, el presidente del Colegio Médico Dominicano, que al estar muy inclinado hacia el PRM Celatán. como partido político... Eh, se calla muchas cosas que antes si hubiese sido Danilo, si hubiese sido Lionel, el Lionel Ay, si hubiese sido Vincho, el presidente este país, lo, lo se encadena en el Palacio Nacional claro, entonces óyeme se óyeme. encadena en el Palacio Nacional miren Óyeme hay otra cosa que yo quiero y yo decirle le pregunto, y usted a... sabe de esto, no yo no sé usted sabe a... de lo a... otro de qué que miren, y sabe, no sabe nada como yo soy, como yo he tenido la particularidad de hacerles las preguntas al gobierno por mis preocupaciones, el perfil epidemiológico del país, cómo se puede identificar por áreas ¿cuántas aun... te has respondido? Bueno, la última vez fue nuestro amigo Bonilla que dijo, sí eso ha existido siempre, lo que pasa es que eso se va eh, replicando a nivel nacional por la, cara... por la estadística que se van llevando. Digo, Bien. bueno, pero nadie puede decir que podemos eh, advertir que tal provincia está libre de COVID o... Oh, es la que tiene cero COVID, por lo menos. Entonces, hay una cosa que es interesante. Lo que no sabemos es si al momento que el país le da seguimiento a 70 y 60 muestras regularmente enviadas al exterior, uh -huh. entre esas 60 y 50 muestras, si los si las muestras van identificadas de quiénes son, de qué individuo, dónde sí. vive, y que si esa da mutada, con una característica que no tiene el resto de las 60, si vuelven aquí al país indicándole, busquen a Yayan, claro. que tenía una cepa nueva, y hay que buscar los relacionados de Yerjan para ponerlo en cuarentena. ¿Y dónde estaba Yerjan que se contagió? En esa una mañana? playa. Mira, o sea, ¿Dónde estaba? Eh. ¿De, de, dónde, ¿De dónde trajo esa, esa noche? Correcto, zona? Pero Entonces, no solamente eso. Frank, esas son de las preguntas que no sabemos y eso de, es lo que me vuelve a, a mí a dar la conclusión. Cuidado con nosotros mismos, la confianza ficticia, la correlación, porque muchos de nosotros que tenemos ya burbuja social yo la vengo haciendo, como todos, tenemos amigos que se trasladan fácilmente a distintos puntos del país. Y y hasta del mundo. Y vuelven en un fin de semana, van y vienen. Sí. Y nos relacionamos. Porque tampoco tenemos con certeza que no siendo vacunados todavía, tengan las inmunizaciones necesarias para contrarrestar pero, una nueva pero, cepa. Pero, oye, a la gente no le importa el COVID. O sea, la gente... Ya si usted, se ha confiado. Señores, miren. Se ha confiado. Si usted. Pero que quede en los periódicos. Si usted revisa diariamente, aquí se está muriendo más de 10 gente diario. Normal. Normal. O sea, ya la gente le perdió a eso la importancia, el interés. Ya ni, les, ya ni le da no, seguimiento. ya la gente ni le da seguimiento. Aquí todos los días se mueren más de 10 gente diario por el COVID. ¿Y cuánta gente morían al principio, en marzo? ¿Se acuerdan? Cuando la presión. Sí. Cuando estábamos no, trancados. No, no. Era entre, cayendo. Entre 10. Sorry. 15, eh, eh, 20, eh, ahí era que oscilaba más o menos la cantidad de muertos. Es decir, o sea, que estamos igualito, como en el mismo día. Exactamente, está muy igualito que antes. Lo que pasa es que ya la gente, como ya llegó a la vacuna, le ha dado rienda suelta a eso. Ah. Y me dice este señor que esta variante no es peligrosa ni más contagiosa ni más viral, dice él. Bueno. Pero se le olvida, yo no soy profesional de esa área, que el COVID-19 es una mutación del COVID. Del mismo, de, la, de del los corona, de los de los tenemos El COVID-19 es una mutación del, del de los coronas. Que, se, que, que son como 200. De la familia Corona que se dio más, mucho será, más agresiva. De la familia de Abinader, porque le corona, el ¿verdad? Sí, Entonces, eh, es, eh, importante, eh, eh, es importante, <risa> es <risa> importante, Miren, si este país se respetara, como dice Amado, aquí estamos comiendo bola Claro. ¿Mm? Sí. Bueno, la mayoría de la gente está comiendo bolas. Eh, estuviéramos hoy exigiéndole al ministro de Salud Pública una explicación claro. o su o sea, renuncia porque claro. cómo va a ser que él te dice a ti miren aquí tenemos una cepa desde de, de noviembre que está matando gente y viene este señor y te dice a ti a, ayer eh, no esa cepa no mata a nadie eso no es problema mira cuando entró esa cepa por qué no se lo dijeron yo al sugiero país una cepa nueva y una, mira, cinco. Eh, cinco yo yo sugiero es lo siguiente sin pretender Limita Llamen al doctor Bonilla que responda a esa pregunta sin por pretender limitar la comunicación pero por esas mismas razones no sabe tampoco por esas mismas razones si no sabe, por no esas sabe mismas razones vivir. es que se debe concentrar la opinión del estado respecto a los temas que le están dando seguimiento porque encontramos discrepancia entre el ministro de salud entre el epidemiólogo entre el científico de la universidad sí. y entre Eduardo Ariel Suero. No, nos no ponemos. no sabe nada, pues no le preguntamos ayer. No, yo le preguntaba, ¿y usted no sabe puede decir de los que muertos no que estaban ocultando? No, yo no sé de eso. A Luis Rosario que me mande el listado. Oye, qué barbaridad. Eh, ¿Y usted sabe de no la ser para No, yo no sé de eso. ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Y a qué fue que usted lo entrevistaron Uy, ayer? No sé. Ayer, había ayer. sí pero Ayer. No, no sabe aquel... nada. Ah, Eduardo bueno. Suero no sabe nada. ah Bueno, ayer yo estaba de audiencia pero fíjense algo. Bócala en YouTube. Lo que, no se lo que no sabemos es también si estas variantes son activas, más activas. Que no, que no. No, no, pero para fines del tratamiento que nosotros tenemos, el tratamiento que nosotros tenemos es efectivo para contrarrestar estas nuevas cepas. Eso es mi preocupación. Mira, pero a propósito de esto, ustedes hablando de información. Hace días que Milagrito no mete la pata. Ay, si no no, lo dejan sí, hay los 300 millones de pesos que se va a contratar ahora. No, ah. pero que tampoco la dejan hablar. A Milagros mañana no la dejan hablar. No, ayer salió algo feo. Ahí le de... cortaron el agua y la luz. No, ayer ah. le... no, no, ayer salió algo que hay una situación de una, de una contratación de unos 300 millones, no sé para qué. Bueno. Mm. Señores, eh, ya ustedes tienen ahí, ya tienen la información. Yo voy a investigar eh. esa miren, miren. Ahora no me ataquen a milagro. Mire, siendo, siendo, siendo es la eh, eh, equilibrado, ah, hay que decir. Si ¿Eh? Ahora no la podemos atacar. No, no, hay se que se decir que lo haga la oposición el ataque Hay Ay, que decir lo siguiente. Miren, señores, en definitiva, nosotros como sociedad tenemos que exigirle a las autoridades que sean claras en sus informaciones. Sí. Hay cosas que el Estado no tiene por qué decírsela al público porque afectan de forma tal el sistema. Eh, son tan, eh, digamos, tan sensibles por un tema de seguridad nacional sí. que usted dice, bueno, hay cosas que el Estado tiene que callarse. Pero miren, eh, hay cosas que no, como esta, porque estas son públicas, deben ser informaciones claro. públicas, porque es algo que afecta a todos por igual. COVID es una gripe, pero es una gripe que puede matar. Y como es así, usted tiene que decirle a la gente, mire, está pasando esto, la avalancha viene por tal sitio. La, la avalancha viene por tal flanco no, para que usted está, se cuide amado, esto, eh, esto am permite. amado, te corrijo, no es que puede matar, es que mata En un año se ha, se ha llevado más de dos millones de gente Sí, en sí, el mundo. estamos de acuerdo eh, Lo que quiere decir es que, que, que tenemos que exigirle esa información gente, Pero no, este no, nivel no. de contradicción entre gente que uno entiende que están Alando la carreta para el mismo sitio y que pertenecen al mismo sistema yo espero que el, el presidente nos no dé ser una posible. opinión a, en, en algún momento con, Totalmente diferente A la que han dado esto Porque debe de concentrarse Debe concentrarse la opinión del Estado no, hombre, no. como información ver, veraz no, Hombre, no, trancaron, y a Faña, trancaron a Faña, ya eso te hacen un show. Bueno, este pueblo bueno que para gusta. que tú veas, Me Faña preso está preso. A Faña, Mira, que, Faña de está preso. La opinión preso. pública se vaya para donde Faña. Faña Mira, está preso y, y, y José Ramón Perata no lo han tocado ni siquiera. Y ya se dice ¿A quién acosó? ¿quién acosó No, ah. lo, que, lo que pasa es que, pues de que Faña Olvídese, que Ya mucha tuvo gente una preso. audiencia con, con, con el mismo ministro Faña, Ex ministro Y en cambio Faña es el que está preso Y José Ramón nunca se ha mencionado Pero fíjate una cosa Ya ayer había una información en acento okay. De que el, Sobre las visitas sorpresa Borraron Operaciones por más de 50 mil millones de pesos. Bien. Bueno, señores. Y Faña está preso. Bueno, tiene. Y nadie está vamos preso. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través ¿tienen? de la red social WhatsApp. Hay cuatro, tres años largos para eso, para investigar. Adelante. Manuel Ortiz mm. dice, buenos días a todos. Yo espero que nuestro gobierno, Luis Abinader, tome medidas y los precios de los materiales de construcción, ay, entre ay, ellos, sí. ay, el... Ay, ay, ay, ay. ¿Qué? Todo, todo. Aquí, aquí eh... todo el mundo se está aprovechando. Ay, yo sí. no había visto que... 390 Mira, pesos. Que ahí, cuesta hid hidrófobo. una funda de hidrófobo. Cemento. yo Hidrófobo. Yo estoy buscando qué inventarme ¿Qué yo para poder tener contenido ¿Eh? a alguien. Dice ahí hidrófobo. ¿Qué es un hidrófobo? Hidrófobo. Me, me excusa, o sea, me... eso es fobia al agua. No, porque dice aquí. Hidrófobo es el que no se vaya. A, la, a, a Manuel Ortiz, que por favor, me escriba de nuevo para ver qué es lo que dice que ha subido un 50%. ¿Qué es lo que ha subido un 50% ah, no, en es que... material?